Me llamo Carlos Vaquero y estoy aquí para presentarles nuestro concierto número 59, concierto virtual de Navidad 2021 de Academia Mundo de la Música, desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo a través de nuestras redes sociales. Para la realización de este recital, cada participante ha grabado con la cámara de un teléfono celular el papel que le fue asignado por sus profesores. Para el día de hoy hemos preparado una selección de siete temas, algunos de Navidad y otros, canciones inolvidables del repertorio universal. Vamos a comenzar nuestra presentación. Acomódense en su mejor silla y prepárense para disfrutar de estas canciones que han sido elaboradas para todos ustedes con especial cuidado y dedicación. Nuestro recital se inicia con una canción escrita por Gustavo Cerati Zetavosio, y que interpretara la banda argentina Soda Stereo. En 1989, la banda estaba en Morelia, México. Cerati y Bocio comenzaron a darle vueltas a una secuencia de cuatro acordes y Cerati empezó a soltar palabras, creando una melodía que empezó a brotar en ese momento. Salió el boceto de una canción del que Cerati dijo, Esta canción será un super hit. Se grabó en el primer semestre del año 1990. De música ligera, es considerada como uno de los himnos del rock en español y una de las composiciones más destacadas del rock argentino. La interpretan los siguientes artistas. Voz solista Diego Parra. Guitarra eléctrica Marta Amador. Iam Cabeza y Diana Carolina Maecha. Guitarra acústica Manuela Huérfano y profesor Carlos Vaquero. Ukelele: Simona Dagger. Teclado: María José Bray y Ana María Sánchez. Piano: Nicolás Muñoz. Bajo: Profesor Esteban Ibarra. Batería: Julián Martelo. sorte Noche de Paz es un villancico austríaco, compuesto originalmente en alemán por el organista Franz Gruber, con letra del sacerdote austriaco Joseph Mohr. Se escuchó por primera vez en la Navidad de 1818. En el año 2011 esta canción de Navidad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es la canción navideña más importante en todos los países del mundo y de ella se han grabado infinidad de versiones. En la actualidad se interpreta prácticamente tal como fue compuesta originalmente. Presentamos a todos ustedes nuestra versión de Noche de Paz. La interpretan los siguientes artistas. Saxofón, Ricardo Cuervo y profesor Juan Sebastián Muñoz. Piano, María Teresa García y Josué Villota. Violín. Elian Giselle Villota y profesora Osiris Rosso. Teclado, Francesca Dagger y profesor Carlos Vaquero. Guitarra eléctrica, Marta Amador. Bajo, Gustavo Suárez. Batería, Julián Martelo. En diciembre de 1969, George Harrison se encontraba de visita en Copenhague Dinamarca con Billy Preston y Eric Clapton como invitados de la gira europea de otros músicos, miembros de su círculo de amigos. Estando en esa ciudad, Harrison comenzó a entonar una aleluya y a desarrollar otras voces, improvisando unos acordes con su guitarra. De esa manera, el mismo compositor relata las circunstancias en que compuso My Sweet Lord canción en la que declara el deseo de tener una relación directa con Dios. Presentamos nuestra versión de My Sweet Lord, interpretada por los siguientes artistas. Voz solista, Luis Franco. Guitarra acústica, Marta Amador. Luis Franco y profesor Carlos Vaquero. Guitarra eléctrica, Esteban Contreras. Piano, Mariana Garzón. Teclado, Victoria Sánchez. Matías Sánchez. Mario Calderón, bajo José Leonardo Sánchez, batería Jerónimo Bolívar. La siguiente canción fue grabada el 8 de febrero de 1931 y publicada por Victor Records. Fue un éxito top 20 en 1950. Después fue notablemente cantada por Doris Day, quien en 1957 fue la primera cantante que la grabó en el tiempo lento en que fue compuesta. Otra gran versión fue hecha por Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Posiblemente la interpretación más conocida Es la que hizo The Mamas and the Papas Publicada en 1968 Disco que vendió más de un millón de copias Los invito a disfrutar nuestra versión de Dream a Little Dream of Me Y la interpretan los siguientes artistas Saxofón, Ricardo Cuervo Guitarra acústica, profesor Carlos Vaquero Piano, profesor Juan Carlos Ortega Teclado Ana Sofía Vera, Jerónimo Bolívar, Lorenzo Bolívar, Mario Calderón, Cristóbal Quintero, Bajo, Profesor Esteban Ibarra, Batería, Valentina Rojas. a ustedes un conocido villancico popular español, muy difundido en todos los países de habla hispana alrededor del mundo La música se le atribuye a Ricardo Boronat y la letra a Diego San José de la Torre y en ella se hacen alusiones a Belén a la Virgen María y a los Reyes Magos Se llama Arre Borriquita y la interpretan los siguientes artistas Voz solista Marta Amador Guitarra acústica Marta Amador y profesor Carlos Vaquero. Teclados, María José Bray, Augusto Herrera, Agustina Martelo y Ana María Sánchez. Piano, Ana Sofía Vera. Violín, Elian Giselle Villota y profesora Osiris Rosso. Bajo, Gustavo Suárez. Batería, Ángel Matías Aguilar. Let It Be es una canción de la banda británica de rock, The Beatles y la más representativa del álbum, Let It Be, junto con Get Back y The Long and Winding Road. Fue compuesta por Paul McCartney, aunque en los créditos viene firmada como Lennon y McCartney y lanzada como sencillo en marzo de 1970. El sencillo alcanzó el número 1 en los Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido. Larry B ocupa el puesto número 179 de las mil mejores canciones de siempre de la revista Q Music, así como el número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. La interpretan los siguientes artistas. Voz solista Luis Franco. Guitarra eléctrica Marta Amador y Luis Franco. Piano Ana Carolina Franco. Teclados Mario Calderón, Ricardo Ospina y Cristóbal Quintero, órgano Profesor Carlos Baqueo, bajo Gustavo Suárez, batería Lorenzo Bolívar.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 Let it be, whisper words of wisdom, let it be. Antes de nuestra última canción queremos agradecer a todos nuestros alumnos y a sus padres por 365 días llenos de música que pudimos vivir a lo largo del último año. El 2021 fue un año de constantes desafíos, pero gracias al apoyo de muchas personas fue un año especialmente bueno para nosotros. Agradecemos a nuestros profesores. Profesora Osiris Rosso, nuestra maestra de violín. Profesora Paola León, encargada de las clases de técnica vocal. Profesor Esteban Ibarra, nuestro profesor de guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo y ukelele. Profesor Jorge Chávez, nuestro maestro de batería. Profesor Juan Sebastián Muñoz, nuestro profesor de saxofón, flauta y clarinete. Profesor Juan Carlos Ortega, nuestro maestro de piano y órgano y Carlos Vaquero, Profesor de Piano, Órgano y Guitarra. Tenemos que presentar un agradecimiento muy especial a nuestra directora Cristina de Vaquero por su gran labor de coordinación logística que facilitó todo esto que ustedes están disfrutando. A nuestro diseñador Alejandro Hernández por toda su asesoría de imagen y video que enriquecen en este y todos nuestros videos. Finalmente a Henry Angarita Leiva de HAL Producciones por la labor de edición de audio de este concierto. Su participación le pone muchísima vida a la banda sonora de todas nuestras presentaciones. Bueno, vamos a terminar este concierto con nuestra última canción. All I Want For Christmas Is You Famosísima canción de María Carey y Walter Afanasieff. Grabada en agosto de 1994, sigue siendo con el paso de los años una exitosísima canción de Navidad que ocupa los primeros lugares en las listas de popularidad. La interpretan los siguientes artistas. Voz solista, María Alejandra Vaquero. Piano, María Teresa García. Teclados, Agustina Martelo, Josué Villota y Ricardo Ospina. Guitarra acústica, Marta Amador. Guitarra eléctrica, Diana Carolina Maecha. Bajo, José Leonardo Sánchez. Batería, Valentina Rojas. Ah. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación, les deseamos una feliz Navidad y un año nuevo 2022 lleno de noticias buenas, de salud, de prosperidad, de muchas bendiciones y sobre todo de mucha música. Felicidades.